Un guardabosques es, es el que anda resguardando todo el territorio de Cherán. Que no talen más madera, árboles, verdes, cuidar todo lo que es la fauna. Pues. Igual también andamos cuidando lo que son todos los animalitos, que nadie ande de cacería. Ahí lo ven ahorita cómo está creciendo ese pino. Se mira bonito en comparación como estaba antes. Este cerro de acá de enfrente ya eran puros palos secos ya. Ahorita ya se mira verdecito. En realidad pues, todos lo hicimos a nuestro esfuerzo, toda la comunidad y nadie nos vino a apoyar sobre los problemas que teníamos, ningún mando de todos los que hay ahorita. Nosotros luchamos solos y yo pienso que solos estamos mejor. Pues es un bien para todos pues, para que, para el oxígeno, respiremos aire puro no estemos como las ciudades como el DF porque los pinos pues ustedes saben que son los que mantienen la humedad y sin ellos pues yo pienso que tampoco no tendríamos agua las consecuencias vienen después todos los que estén talando pues madera que empiecen a pensarle antes de cortar un árbol porque es el que al final de cuentas pues nuestros hijos son los que se benefician pues en que tengamos agua, aire puro. Entonces, por eso le digo que si alguno de la comunidad está talando madera que le piense dos veces antes de cortarlo, pues, pienso que mucha gente se va a, dar, va a ir dando cuenta de que pues por lo que estamos realmente luchando les puedo yo decir más que pues, a cualquier consejo que nos escuche, sea de Bienes Comunales, Queris, H.J., pues que les brinde todo el apoyo que, que ustedes necesiten para que se divulgue pues todo esto y no estemos como estábamos antes, que nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando. Ahí se ve cuando nosotros reforestamos fue cuando se juntaron todos esos montones de, de leña, ¿verdad? O sé sea que de ahí se le escogió la leña que. La madera que sirvía todavía, todo se llevó al aserradero y se dejó pura ramita de esa. Fue la que quedó nada más. Y además el trozo bueno que había quedado cuando se. Se pues hizo el levantón, que si sí habían dejado buenos tramos de ley de, de, de madera, que todavía se podía este, ocupar en el aserradero y en la leña de, para la estilladora. Ya nada más se quedaron, ya puros montoncitos de esto Pero ya ahí se ve el resultado del piré, ¿verdad? Que son. Ya el pinito ya tiene arriba de 3 metros, unos 2 metros. Y uno que otro que es criollo, son como aquellos montoncitos que están allá, que es plero, la, el pinito criollo de aquí. Esos crecen en bolita, ¿verdad? Esos esos se fueron pues naturales, natural el pino, ¿verdad? Y lo reforestado solo se ve la distancia de 2 de metros a tres metros de retirado. Casi la mayoría que está plantado. No, pues aquí ya estaba bien pelón. Estos pinitos est entonces estaban delgaditos, esos que vemos aquí, mira, delgaditos. Por ahorita ya tienen, pues ya tienen a unos 20, 30 centímetros de grueso, ¿verdad? Y entonces estaban delgados, si acaso tendrían unos 10 centímetros de grueso, ¿verdad? Pero ahorita ya se ve la recuperación, ¿verdad? De esos pinos que los que quedaron, pues aquí entró mucha gente, ve de donde quiera, ¿verdad? Tumbar, porque en realidad no se les estaba diciendo nada fue cuando ya empezaron a molestar el ojo de agua fue cuando era así se levantaron ya. un grupo de gente de valle y esas donde estamos ahorita con este y aquí efectivamente estaba pelón nada habían quedado estos pero estaban delgaditos ahorita ya mira ya se ven gruesos ahorita ya está recuperado pues y los que van ahorita, los que fueron recolectados, ahí van también.